anunciado. Ay. Vamos a continuar con ese tema sí, más adelante. Más adelante. Ya. Es que... eh, José Ricardo. Ta... Tu, tu micrófono está muteado. Sí, eh, tenemos en este momento a José Ricardo Taveras, sí, le ex, -direc cosas, ex director de migración okay. Ay, perfecto, y, perfecto. y analista perfecto. político. Eh, habíamos dicho que estaremos conversando con él sobre la situación eh, de la diáspora dominicana, el voto en el exterior y los temas políticos eh, con miras a estas elecciones del 5 de julio. Buenos días, Ricardo. Un honor y un placer tenerle por acá en este espacio de mañana. Muy buenos días a todos los amigos de Telenor y de mañana. Eh, gracias Carolina, Ulvio, Yerjan Amado y Francis. Un placer. Por la oportunidad que me dan de compartir con todos ustedes y a través de ustedes con toda la región San Francisco y toda la región de Norte. Buenos días José Ricardo, un placer. Buen día, ¿cómo estás Francis? Qué placer. Bien. Mira, a raíz de tu artículo y de tus ponderaciones, eh, nosotros en el día de ayer precisamente tratábamos parte en la mañana. Francis, eh, un momentito, por favor. Eh, la cámara, debes de activarla. Ah, perdón. Perdón. Ahora sí. Sí, sí, estamos en es vivo. Decir eh. que, que tratábamos el tema de, de lo que se ha dado con respecto a el voto en el exterior, y vi que dabas unas declaraciones con pesar al punto, al punto que llamas hipócrita, al que es un comentario hipócrita de parte del presidente de la Junta Central Electoral y como órgano obligado no puede fraccionar las elecciones o, lo, o los lugares donde se debe votar y que podrían tener, eh, y que sería una falta de ellos y podrían someterse. Háblanos de eso. Sí, muy buenos días. Eh, mira, lo primero es, vamos a hacer un cuento muy breve. Eh, a partir de, de que en el país se acogió el sistema de primaria, la Junta Central Electoral está en la obligación de dar la oportunidad de que todos los ciudadanos dominicanos empadronados puedan participar en cualquier tipo de proceso electoral. En las primarias de octubre del año pasado, la Junta Central Electoral, alegando una cuestión de fondo, privó a la comunidad dominicana en el exterior del derecho que tiene a participar en las primarias abiertas, no solo del PLD, sino también del PRM, que de alguna manera concurrió. que ocurrió. Les pido disculpas. Eh, ocurrió, ahí había una porque la comunidad dominicana en el exterior no tiene por qué votar en las elecciones municipales porque son elecciones de naturaleza local. Ahora viene mayo y en mayo la Junta Central Electoral se abroga una facultad que no tiene ni se la da la Constitución ni se la da su propia ley de reenviar la, la fecha de las elecciones como si fuera una audiencia dice el doctor Castillo y eh, fijan las, las elecciones para el 5 de julio sin tener facultad para eso esa es una facultad eh, que debo explicar que en materia electoral la capacidad jurisdiccional recae sobre las juntas municipales y sobre el Tribunal Superior Electoral. Las juntas municipales actúan como órgano jurisdiccional de primer grado y el Tribunal Superior Electoral de segundo grado que es el que en última instancia tiene la facultad de suspender elecciones y emplazar a la junta a que en el término de 30 días celebre una, una elección, que es lo que debió ocurrir en febrero y es lo que debió ocurrir también para mayo, porque la Junta no tiene eh, por vía administrativa la capacidad de reconducir un término de naturaleza constitucional. Dicho esto, se, por razones atendibles, porque no vamos a decir que no tenemos una pandemia, que eso tiene su impacto en la sociedad mexicana, pero esa situación... ...de todos los actores, legitimamente, la resolución número 42-2020, mediante la cual reenvía las elecciones para el 5 de julio, y en esa resolución, que es la, pro, la modificación de la proclama que la ley le manda hacer a hacer, busca elegir a todos presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, diputados del Parlacén, pero omite mencionar los diputados de la diáspora. No, no los cita. En absoluto. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, ahí ya hay una violación a la Constitución, porque ella no puede hacer una proclama parcial. Entonces, en el ordinal quinto de la misma resolución, dice, respecto a las elecciones en el exterior en general, algo así debe decir, eh, no voy a decir que textualmente, de acuerdo con las circunstancias, oportunamente se... Sí. Se decidirá, ¿verdad? La Junta no tiene facultad para contravenir una cita, un término de naturaleza constitucional tan delito claro. Excepción del Poder Bió, la Constitución Milbe. Entonces, ahora, y el hecho de que se ha venido diciendo que no hay condiciones, que el Departamento de Estados Unidos no autoriza las elecciones. Entonces, el desmentido es que ha sobrevenido a partir de la proactividad de los representantes municipales y congresuales, tanto a nivel estatal como de, de nivel federal en los Estados Unidos, de ascendencia dominicana o vinculados, aunque sean norteamericanos, vinculados a votantes dominicanos como el caso del congresista Albert Sirius, que es de New Jersey, que tiene una gran comunidad de dominicanos y ha estado eh, interactuando con el tema del voto del pueblo dominicano, de la diáspora dominicana en Nueva York. Resulta que se han producido ya declaraciones del alcalde, de congresistas, de, de, de representantes eh, municipales y se está diciendo además que el alegato que se está hablando aquí es, eh, es un alegato que, que carece de fundamento en lo que concierne al tema de los locales. Pero se dijo algo muy grave y está demostrado a través de las propias declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores. Se dijo, este señor sale diciendo que había recibido comunicaciones de España, de países de América Latina, bueno esas nunca han sido mostradas pero la primera y la única que se había citado precedentemente era la del departamento de estado y resulta que el congresista eh, eh, eh, muestra una comunicación del departamento de estado donde el departamento de estado dice qué fue lo que dijo primero no tienen objeción a las elecciones segundo que no es competencia del departamento de estado que es competencia de los municipios y que en cada estado se organizará conforme a, la, a los requerimientos de la autoridad local. Tercero, que ellos recomiendan, no que imponen que se hagan votos eh, por correo, etcétera Recomiendan. Y cuarto, que en última instancia todo lo que se tiene que garantizar es que se va a cumplir con los protocolos sanitarios de cada estado. Ricardo. Sí, eh, plantear esta situación ya que de alguna forma conocemos y, y que tú has eh, pues expuesto en el día de hoy, Fulvio Ureña te tiene una preguntita Gracias, Gracias. Bu bueno, Buenos días Ricardo Muy buenos días eh, Parece ser un plan del gobierno porque en la reunión que se tuvo los partidos con la Junta todos los partidos pequeños aliados al PLD el tema de ellos fue que La Junta no está supuesta a realizar lo imposible, que si no se puede, que no se puede, pero ven acá, la Junta es la responsable de darme a mí las condiciones como ciudadano donde quiera yo esté de poder ejercer el derecho al voto. Se ha hablado mucho de esto y yo creo que de esto no se puede ni hablar porque lo, de esto lo que hay que hacer es hacer y hacer que, que se emita, eh, que se den las condiciones para poder emitir ese voto. ¿Hasta dónde nos puede llevar esto? Tú con tu experiencia. Mira, eh, ciertamente, tal como tú expresas, Julio, mira, la Junta se está lavando las manos porque en primer lugar está, después del informe de la OEA, la Junta debía andar pianita para legitimarse, pero lo que está haciendo la Junta es reincidiendo en sus niveles de compromiso con los intereses del partido de gobierno. Y ciertamente, en esa reunión que tú planteas, lo que se explicó fue eh, como que no se podía, que ellos habían hablado con los cónsules, con los embajadores, y que en cierta medida no había posibilidad de conseguir los locales, que había dificultad. Y resulta que eh, los cónsules y el embajador eh, pues, definitivamente responden a los intereses del gobierno. La Junta no puede Decir que porque los cónsules le están diciendo que no eh, y respetar su obligación. Porque es un mandato de la Constitución la que convoca a, a, en ese término. Es la, es, la, es la Constitución de la República, la Junta, lo que es la administradora del proceso. Pero no tiene ni siquiera calidades jurisdiccionales. Entonces, eh, claro que hay un plan. Hay un plan. ...para turbar las elecciones del 5 de julio. Porque, ¿qué puede ocurrir? Imagínense ustedes amanecer el 6 de julio en la mañana... ...y que la diferencia entre un candidato y otro sea de un 1% o de un 2%. Y resulta que le hemos castrado la posibilidad al 9% del padrón de participar de las elecciones... Si eso ocurre, obviamente estamos entrando en una crisis de legitimidad, pero además la convocatoria es nula, porque ¿cómo tú vas a elegir un Congreso calimocho, vamos a decir? Lo están amputando en la propia convocatoria, porque van a faltar siete representantes que corresponden a la diáspora Entonces, de donde quiera, todo lo que estás recibiendo es comunicaciones diciendo, bueno, eh, Claro que van a decir que es un mal momento. Claro que tienen que decir que, que hay una pandemia y que debe cumplirse con protocolos sanitarios. Pero recuerden, queridos amigos, que yo fui director de migración y como tal yo mantuve una comunicación permanente con la comunidad de extranjeros que reside en la República Dominicana y para mí era muy común recibir amigos eh, en mis funciones de políticas, tengo muchas relaciones internacionales. Y recibí muy amenagudo eh, visita de amigos políticos europeos, de Francia, de España y de otros países latinoamericanos que venían comúnmente aquí a hacer campaña con su diáspora Aquí en la República Dominicana se celebran frecuentemente elecciones. Lo que pasa es que las comunidades que hay aquí de extranjeros, salvo la haitiana, son comunidades manejables, pero los mismos ciudadanos americanos que residen aquí ejercen su voto y las embajadas dan las facilidades y el Estado dominicano no interviene porque no hay necesidad de requerir un placer para la celebración de la consulta electoral. Lo que se puede pedir es una cooperación, por ejemplo, en el Estado de Nueva York habitualmente el Estado ha facilitado policías, etcétera, Pero pero no hay un placer del Estado receptor como tal, ni es necesario. Ahora mismo, eh, habitualmente, como decía, le han prestado policía, le ha facilitado escuelas, salones comunitarios. Imagínense ustedes que ahora le digan no. Pero resulta que la misma comunidad dominicana ya tiene un listado de, de 50 locales. ...para ponerlo a disposición de la Junta... ...la mayoría de ellos... ...gratuitos... ...o sea, la Junta está en el deber de hacer un presupuesto... rentar locales... ...suponiendo que tuviera que pagarlo... ...pero no puede eludir su responsabilidad... ...porque... ...el plan es precisamente ese... ...tal como Julio lo, lo has dicho... ...el plan es... ...estirpar, castrar... ...la posibilidad de que ese 9% vote... ...porque... El gobierno ha, ha subido la tarjeta de solidaridad en ocasión de esta crisis de 800.000 usuarios a 1.500.000. Entonces ellos están contando con ese colchón y en definitiva eh, el dominicano que vive en el extranjero no tiene ese beneficio y encima de eso la situación del Partido de la Liberación Dominicana en la diáspora es muy delicada. Ricardo. Es difícil que puedan ir ni siquiera a hacer campaña. Sí. Plan planteado eh, esto, pues vamos a ver sí. una pregunta. Gergén, la antigua que eh, tiene. Ricardo, eh, veo que eh, su discurso va, básicamente va dirigido a acusar al gobierno de querer eh, castrar el, el, el voto del dominicano en el exterior. Eh, sin embargo, sabemos que, que todos los partidos le han pedido a la Junta que, que haga todo lo posible para que así, eh, para que sea, se lleven a cabo las elecciones. ¿No entiende usted que la responsabilidad recae en la Junta Central Electoral y no en el gobierno central? Bueno, la responsabilidad institucional es de la Junta Central Electoral. Si usted leyó mi nota a la que se ha referido, Francis, yo no he mencionado el gobierno en eso. Obviamente, la Junta viene acusando una, un tipo de actitud que la vincula directamente con los intereses del gobierno. Y obviamente cuando tú tienes un presidente de la Junta que te dice que el 5 de julio habrán elecciones sí o sí y al mismo tiempo te dice, vamos a ver qué va a pasar con los dominicanos en el exterior con el 9%, ¿tú sabes lo que tiene las implicaciones que eso tiene? Primero, el artículo 2 de la Constitución dice que de la soberanía popular, esa es la dueña, prácticamente es de todo el poder y ella lo delega a través del voto directo. Sí. O lo concibe a través del voto indirecto de sus representantes. Entonces, lo, lo, lo, el poder constituido, que es el que se constituye a través del voto, eh, es un poder que solamente puede delegar la soberanía popular y el mecanismo es el voto. Y cuando tú dices, voy a sacar el 9%, la Junta va a tener la responsabilidad histórica, pero también la responsabilidad penal, en caso de que se lo haga, pero eh, uno no puede eh, ser tan ingenuo eh, de pensar que la Junta está haciendo esto gratuitamente. Porque cuando tú eh, ves que la Junta dice, bueno, que te, me estoy valiendo, como es normal, del, de la embajada, me estoy valiendo de los cónsules, y los cónsules están allá dando explicaciones de que están buscando escuelas y no consiguen. Entonces tú tienes congresistas federales y estatales, y representantes municipales diciéndote, aquí tenemos los locales en todas partes. Entonces, obviamente eh, eh, eh, hay actores de ambos ámbitos, tanto del que se supone que es el árbitro, como del gobierno. Eso es lo que es lamentable. Ahora, usted tiene razón, la responsabilidad básica es de la Junta Central Electoral. Y ellos son los que van a tener que sentir fuerza. Amado. Exacto. Amado, ¿tienes una preguntita? Ya, está muteado. Está Amado. muteado, Amado. Eh, Dios, muteado. Sí, no, no, continúa, continúa. Yo Bien. le cedo mi turno a Francis, que lo veo que, está, que tiene una pregunta en la punta de la lengua. <risa> bueno. <risa> Yo aprovecho para saludar de manera personal y directa a José Ricardo, que tenía mucho que no lo veía. Sí, un placer, un placer saludarte. Siempre no, no, no, adelante. Sí. Bien. Eh. que Se nos dio la oportunidad, porque hace mucho que usted le veía al programa. ¿Eh? <risa> Francis, adiós, adiós. tienes Mira, una preguntita, Francis. Sí, sí. Soy Ricardo. Al final, con de la contesta que le da a Colijo de que en cierta forma. El gobierno aprovecharía reducir votantes y ellos aumentando servicios de solidaridad y adectos porque te da un salario. Y tendríamos entonces una posibilidad, una teoría de, de una minoría eligiendo un presidente. Es así, más o menos. ¿Pero cómo minoría? Porque la mayoría son mayoría donde quiera? Le, eh, ¿La mayoría no. se va a sacar, Francis, por la cantidad de, de, de, de, no. de votantes? Si reduces si tú reduces votantes por de forma administrativa, como es el caso de los del 9% que representaría el voto en el exterior, supongo que lo quitaste. Ajá. Aquí, metiendo miedo para que no nos infectemos porque la salud está primero. Oye. Y obligados a votar quienes están obligados y estoy seguro que no dejarán de votar son esa militancia salariada y que reciben hoy del gobierno que anda por un millón 1.500.000 eh, votantes, creo que con eso basta, esa es una mayoría para ti cuando tenemos yo luego te respondo millones. que tengo un, el historial eh, de participación eh. Va, vamos a ver Ricardo eh, en torno a lo que dice Francis bueno, vamos a ver ok no, es ver el parecer de Ricardo, si es sí. de eso que se trata cuando dijo lo que te contestó, ya, ya. Eso eso, eso es la, la, la, vamos a decir, la consecuencia de este problema. Porque obviamente eh, tú no puedes pensar que esto se está haciendo por obra y gracia del Espíritu Santo. Es como objetivo, claro. Hay un objetivo político detrás del tema. Entonces, es. el que quiere notar esa realidad, pues la ignore, uno respeta el criterio de cada quien pero ahora, eso no es ingenuo, nadie puede decir que eso es ingenuo eso está pasando por alguna razón ahora, lo más importante eh, es que lo que yo decía el tema es de, de, de, de legitimación constitucional amanecemos al 6 de julio y resulta que nosotros hemos, encontramos una una diferencia de un, de, un, de un 1%, de un 2, hasta de un 5, de un 7. Y resulta que el, 7%, el 9% está sin votar, que no fue convocado. Pero además, el 6, el 6 de julio nos va a amanecer con un congreso, con este. siete representantes menos. Ricardo. Eh, sí. Eh, ya casi debemos de terminar la entrevista eh, Dicho esto que plantea Brevemente nos podría decir Si tiene alguna información Qué acciones piensan o iniciativas Piensa tomar la diáspora Los dominicanos en el exterior Si no tienen una respuesta eh, firme De la Junta de que se realicen las elecciones y, y empezar a armar todo lo que tiene que ver Con el proceso de, de ubicaciones De los lugares De equipar o tener ese equipo de gente Trabajando para el proceso ¿Qué harían eh, allá los dominicanos. ¿Nos puede decir algo al respecto? Bueno. La, la, allá fe, <ríe> allá la, no por, la información que yo tengo, que uno de algunos líderes eh, de, de, de la comunidad dominicana en Nueva York, especialmente, es que ellos se están rompiendo, especialmente a los apartidistas, y que están tratando de hacer un movimiento para parar el envío de remesas a la República Dominicana y pedir la renuncia del presidente de la Junta Central Electoral. Ahora, lo más grave que está pasando, además de todo lo que hemos hablado, es que con esto, si se estropea la posibilidad de las elecciones del 5 de julio, estamos generando una crisis constitucional y política sin precedentes en las últimas décadas en la República Dominicana, generando un vacío de poder el cual se puede comprometer la paz de la región. Muchísimas gracias, más, eh, gracias. Muchísimas gracias, José, gracias Ricardo José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, eh, por haber estado orientándonos en este tema o viendo tu punto de vista y desde de una parte de los dominicanos en el exterior. Muchísimas gracias. A ustedes. Un placer. Siempre. Vamos, nosotros, vamos a continuar con el programa. Vamos Hola, a ver buen día. Nos, nos Buenos dice días. la gente. Un placer Ricardo. Y Entonces, la interacción. Buen día. Vamos a ver, Yerian, que tenemos... Sí, tenemos a Sandy, desde Los Maestros. Ella nos dice que ama nuestro programa Ay, y que antes dormía hasta tarde, pero que ahora se levanta tempranito <risa> para estar activa con el programa. Sandy, muchachos. Qué bueno, gracias.